Las comunidades campesinas han asegurado el abastecimiento de alimentos a nuestros hogares durante la pandemia. Para conocer cómo lo han logrado, realizamos una encuesta a 250 comuneros y comuneras de 25 comunidades de Puno, Cusco y Apunima. 60% no recibió ningún tipo de atención de salud. Y solo 20% una prueba de descarte. 90% respondió que sus hijos no han recibido laptop o tablet y 20% que en sus hogares no hubo clases virtuales. Lo han logrado pues sin la presencia del Estado. Para la actual campaña agropecuaria, tres son las principales demandas. 60% reclama capital, 50% necesita semillas y 50% soluciones de transporte y comercialización no más Estado ausente en el campo. Está en el interés de cada votante, urbano y rural, exigir seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Nuestras regiones necesitan reactivación económica desde los territorios y en coordinación con los gobiernos locales y las comunidades campesinas.